Esto es Lensblur, el único podcast de cine que funge como guardián de los multiversos. Los estamos revisando, Parker. Get ready. Lights, camera, action, action. Esto es Lensblur. Ay, Vigilando, sí, no, no. Vigilando, vigilando. Vigilando, porque lo intentas. No sé, sé cae, si eso, me tomarlo me me... como gracias o me voy creo, creo que fue mejor la frase de Alex que la de Raúl No, la verdad la ah, haces hace, hace el intento Raúl sí, Gracias, sí, gracias sí, sí. Oigan, sí, ahora, ahora sí regalo, <risa> Se rompió el internet se rompió el internet con el tráiler de Spider-Man No Way Home que pues ¿Cuánto tiempo llevamos ya esperando ese tráiler? Sí, no, no. Se, sabía, se sabía que iba a pasar no o En el momento en que saliera Iba a romper el internet. O sea, es más, se rompió el internet desde un día antes que se filtró. Entonces... Exacto, se filtró sí. el tráiler de Spider-Man el día antes. Eh, luego, luego salió Sony a, a decir que iban a encontrar a los culpables. ¿Creen ustedes que sí se haya filtrado o que lo hayan filtrado a, entre que a propósito? Sin... Pues a, a mí se me hace muy raro porque para hacer este, pues, el MCU de entrada, este, Sony... O sea, yo sí, sí me iría por la segunda opción de que lo filtraron a propósito, o sea, porque son muy cuidadosos, ¿no? Yo yo pienso que, que con los trailers siempre han sido como muy cuidadosos, y entonces yo creo que ahora, pues a lo mejor sí fue con intención. No, no. no pero como creen? Digo, o si no, ¿para que den tanta...? Novela, ¿no? Con todo lo que pasó. Se supone que ya se encontró al responsable, ¿no? Que sería una empresa llamada Guasilia Limausi, quien es la encargada de los efectos especiales. Se dice que eso fue de Porque el que ahí donde no se tenía estaba, ¿no? Efectos, efectos visuales. Así es, no Así tenía, tenía no, efectos visuales. O sea, yo, yo creo que estoy con Raúl en este aspecto de que no creo que lo hayan filtrado Sony. O sea, yo creo que lo tenían tan hermético y tan este cuidado que, que no creo que Sony lo haya lo haya filtrado a propósito, inclusive yo leí, no verifiqué en la cuenta entonces no podría asegurarlo, pero yo leí que efectivamente ya se encontró a una chica de, de sí. esta empresa de efectos especiales porque dicen que en el tráiler filtrado, que yo la verdad no lo quise ver, no quise no, meterme no, no. Con, con el no, tráiler filtrado hasta ver el, el real, pero dicen que en el tráiler filtrado se ve una marca de agua, que es la marca de agua de esta chica y que justamente Sony a los pocos que lo, lo pasó precisamente para, para editar o demás, les puso una marca de agua para identificar en cuanto salió. Si alguien lo filtraba, saber a quién, ¿no? Sí, o y sea... Pues me, creo que ya la encontraron a la chica y creo que sí ya la van a demandar. Y sí, o no, que. demanda... Yo estoy como o para los dos lados. ...y multa. Sí. Yo estoy como para los dos lados. O sea, sí, no, no creo que, que lo hayan filtrado porque lo estaban cuidando muchísimo. Pero, por otro lado, un día antes se filtra, un día antes de que se estrene mundialmente. Siento que sí también es una súper estrategia de marketing, de, o sea, justo para que causara el, el revuelo que causó. Obviamente iba a causar mucho revuelo, claro. pero le ayudó el que se filtrara el día antes. ¿eh? A menos, Bueno, bueno le, una, ¿le ayudó que lo haya filtrado Scarlett Johansson. No, no, Exacto, ¿tú? esa es la otra teoría que apruebo. No, ¿sí? Ay, ¿sí? Le, le, le ayudó por el hecho de que causó revuelo, pero realmente no sabíamos que al día siguiente iba a salir el trailer ya oficial. No, pero sí, se, sí, sí se estaba ya diciendo mucho que iba a salir esta semana por la de la convención esta de. de... Sí, en Las Vegas, la, ¿cómo se llama? MovieCon, a ver, ¿Cómo se llama? No, eh, este, CinemaCon. CinemaCon, la Cinemacon ¿no? ah, sí. Cinemacon. Entonces sí había como indicios de que podría ahora sí ser. Entonces, bueno, no sé. No sé, pero, pero el sea caso lo que, es sea. que se filtró, este, yo lo, lo quise ver, pero al día siguiente salió ya el trailer oficial. Y pues sí, ¿no? Votó el internet. Yo creo que no, no había pasado ni de un minuto de que salió y ya lo habían mandado por WhatsApp. Ya me lo habían mandado por WhatsApp 20 personas. Este, de ¿Ya lo, ya lo viste, y ya lo viste, y ya lo viste, y yo así de wow, wow, wow, espérenme. Y sí, la verdad es que con. Yo, yo sigo diciendo que no revela nada que no supiéramos ya, ¿eh? Y aún así me puso la, los pelos de punto. Me no revela rico. nada que no supiéramos, pero al mismo tiempo siento yo que revela más de lo que creí que iba a revelar en el sentido de que muestran sí. demasiado, ¿no? Sí, yo, yo siento que, a, que a, lo, a lo mejor es un poco engañoso, a lo mejor nos van a voltear un poco la tortilla ya en la película, porque sí siento que nos mostraron mucho de la historia de cómo se va a desencadenar este, este multiverso y demás. Que además no concuerda con lo que yo creía. Yo creía que iba a ser a partir de que se rompió toda la línea del tiempo en Loki y pues parece que no. No, yo creo que eh, yo creo que está manipulado. O sea, yo, yo ya lo ha hecho antes Marvel. Yo creo que. O sea, nos muestra lo que ya suponíamos que iba a pasar. O sea, ya sabíamos que estaba confirmado Alfred Molina, ya sabíamos que estaba confirmado Jamie Foxx que iban a regresar a interpretar sus papeles. Ya habíamos visto por ahí a William Defoe en el set, aunque no sabíamos para qué papel. Entonces, como de bueno, ustedes ya saben esto. Vamos a armar el tráiler para decirles lo que ya saben. Pero, por ejemplo, yo tengo la teoría que en esta escena donde eh, Strange está haciendo el hechizo y Peter lo está interrumpiendo... Yo tengo la teoría de que está cortado. Sí, que a lo mejor no es esto y sí que a lo mejor no es eso realmente lo que desencadena todo, Exacto. o que a lo mejor este hechizo sucede al mismo tiempo que se rompen todas las líneas del tiempo Exacto. o algo así. Sí, que esté vinculado, ¿no? Helado, ¿no? no a lo mejor, yo digo que así va a ser, o sea, yo creo que eh, o sea, porque todo el mundo ha dicho, ¿no? Como de, "Ay, cómo es Strange que en Infinity War vio 14 millones de futuros y tiene todo tan controlado y es el hechicero supremo, va a cometer un error tan infantil, ¿no?" Pero yo creo que eh, o sea, por ahí es trancha de haber dicho, ah, este es un hechizo súper fácil, lo hago cuando estoy desayunando, pero no contaba con que, con que en ese momento toda la línea temporal. Sí, ¿no? eso Entonces, estaría bueno. Sí, yo eso creo puede. que más o menos va por ahí. puede ser. Ahora sí nos confirmaron algo que, bueno, que todos sospechan, que todos quieren que pase, pero que no, este, no hay como una confirmación oficial. De hecho, hay muchas negaciones. Eh, el hecho de que salga la, la calabacita del de, de, Duende Verde, de Spider-Man, de Sam Raimi, y que se escuche la voz de William Dafoe como el Duende Verde, más que confirma que va a salir Tobey Maguire, ¿no? Pues sí, sí, sí. De, Tiene que, por piedad. Estás eh, muteado, Leo. Perdón, perdón. Este, yo creo que no es tanto el que lo confirme, porque en, al final de cuentas, pues ni modo que William Dafoe le cambie la voz, ¿no? O sea, ya sabíamos que iba a aparecer... Pues tiene la misma voz, ni modo la otra ahí, voz. Ahí sí tengo que decirle o oh, sí, pero acuérdate, no oficial. O sea, sí se Pero lo que pasa, pero, todo, pero ahí te va. Sí. Habíamos hablado incluso en este programa en algún momento de que la aparición de Alfred Molina como el Doctor Octopus y la de Electro podría ser en, o sea, en esos personajes, pero tomados como desde otra perspectiva. Electro, a lo mejor con un look diferente. Eh, a lo mejor iban a ser esos personajes Pero no los mismos que habíamos visto Y por lo que vimos en el tráiler eh, Por lo menos el Doctor Octopus es exactamente el mismo ¿no? El mismo sí. diseño el, el, Los brazos igualitos a como se en la película Entonces si sí estamos viendo Al Doctor Octopus De Sam Raimi Así es, así es Obviamente uh, lo van a tapar. Yo el no rostro. lo aseguraría al 100% De hecho se dice que el Duende Verde No va a traer su traje como en la de Sam Raimi O sea no va a ser idéntico Va a ser similar eh, pero va a ser un poco más moderno. ¿Pero entonces que son variantes o qué? Mm, no sé. La verdad, o sea, yo, yo lo que voy a decir es que no es que lo confirme, pero lo que sí me llamó poderosísimamente la atención, y no sé si se acuerdan o le prestaron atención a este detalle, es que. El, do, el duende verde de, de William Defoe en las películas de Sam Raimi siempre lo llamó Parker, Parker, Parker. Y justo la un, el único diálogo que se escucha a la voz de William Defoe en este tráiler le dice eh, Be careful with, eh, Cuidado con lo be que de deseas, we're... Parker. Sí, sí, sí. Eh, entonces, eh, yo creo que eso, más que el, el hecho de que vaya a salir, sino el diálogo dice mucho, ¿sabes? Yo creo que si sí es la misma personalidad y el mismo Duende Verde de William Defoe, y también, si lo aplicas al de Alfred Molina, al Octopus de Alfred Molina, él siempre le llamó Peter, como más de sí, como que decían a... y justamente a le dice, el... hola, Peter, o sea, como, como que sí es el mismo, ¿sabes? Me dio la impresión de que sí son los mismos, sí, por sí. los diálogos que tienen. Sí, justo, la, la misma impresión me dio, eh, me dio a mí. ¿Cómo, ¿Cómo vamos a regresar a una normalidad de ...de películas de superhéroes después de este tipo de cosas... ...con la calle volteándose y un agujero haciéndose en el centro de Nueva York... Sí, no. y, ...y el tren no, es, multiplicándose por cinco y así. Es que lo mismo nos preguntamos antes de Endgame, ¿sabes? Y bueno, también nosotros mismos dijimos que no todas las películas iban a ser Endgame... ...que tenía que haber altibajos en cuanto a epicidad... Pero yo creo que esta película de Spider-Man tiene todo para ser un, un nivel endgame, ¿sabes? Un, sí, sí, sí, o un nivel Avengers, un nivel Avengers 1 tal vez. Sí, sí, sí. Avengers ¿Sabes? 1 partió todo sí. hacia adelante y yo creo que esta va a partir todo hacia adelante. Sí, me diría más sí, por eso, ¿no? el Avengers no, Endgame es como una culminación y esto más bien se siente como una... De aquí se desencadena todo. Una apertura. ¿no? Exacto. Que realmente, o sea, gran parte del hype y de la emoción por esta película Viene de eso, de todos esos rumores y confirmaciones y demás De, de que vayan a salir los otros Spider-Man O sea, no realmente de que de, de algo que, de que implique algo para el universo de Marvel Sino por esa parte, ¿no? Sí, es más por esa historia, ¿no? Tal vez en Standalone, O sea, como tú dices, tiene repercusiones Pero si fuera ya al final Incluso de Spider-Man, por ejemplo Sería como épico, bueno, ¿no? pero por ahí corre la teoría, ¿no? Y mismo eh, Miguel nos la decía hace un rato eh, de que a lo mejor no salen, a lo mejor es Tom Holland, o sea, el Spider-Man de Tom Holland viajando a los diferentes multiversos o encontrándose con estos enemigos, pero sin encontrarse con los otros Spider-Man. ¿Qué pensarías sí. de eso, Raúl? Es, no, pues sería como... Es como ir a Disneylandia y solo quedarte en las eh, dando vueltas en las tazas giratorias. O sea, no, no. Si ya hiciste todo el viaje, si ya hiciste todo el compromiso, si ya pagaste hoteles y todo, ya... ya... Ya lo tienes a tus manos para dar literalmente, Alex, lo que los fans quieren, o por lo menos vamos a empezar con porcentajes, el 99.9999% de sí, lo que todos quieren, ¿no? Sí. Tiene, sí. En, desde mi punto de vista, o sea, sí, debo decir, bueno, ya lo había dicho, ¿no? Desde hace unas semanas como que ya cambió un poco mi perspectiva y sí tengo ganas de ver que salgan los otros Spider-Man. Ah, sí, yo creo que no, no sé por qué. Lo he Bendito dicho ya como sea. en tres programas, Raúl, que a partir de cómo sucedieron las cosas en Loki <risa> ya me hace más sentido. Sin okay, embargo, y que tengan el mismo rostro. Sin embargo, enemigos. tendría lógica que fuera Tom Holland contra todos estos villanos que nunca hemos visto en su universo, que están viniendo de otros universos, pero sin que salgan los otros Spider-Man. Eso no me... Ni no, no si se vienen me haría los ilógico, enemigos... Ni se ah. me haría que está, que está mal. Obviamente habría mucha decepción porque ya se hicieron sí, sí. todos estos rumores, pero no se me haría algo que estuviera mal hecho. Fíjate que yo concuerdo, o sea, yo creo que el ideal... El ideal de todo fan y de todo toda persona que va a ver esta película, básicamente, sería que eh, Strange le diga algo. O sea, ya ven que en el tráiler le, le pone un diálogo de, diciéndole sabemos muy poco, alarmantemente muy poco, de, del multiverso. ¿Estaría buenísimo o sería... o lo, el, el ideal sería que llegara este octopus, este duende, este electro, inclusive se, se dice que hay más villanos en el tráiler, yo no los vi, pero bueno. Por ahí vimos eh, como una tierrita, ¿no? A lo mejor. Sí, lo que te voy a decir, Leo, hoy que lo volví a ver, sí, eh, Sí se ve como tierra, sí se ve como arena en esa parte donde están los rayos. Parece incluso que como que se estuvieran peleando, o sea, como si los rayos fueran contra la arena. Porque nunca sabes? logré ver esa parte de los ¿No? rayos que dices. No, o sea, son amarillos mando, ahora. Ahorita les, ahorita les mando una foto en el WhatsApp para que es la que vean si son y amarillos, y ya. Ahí sí estaría Nadia. más apegado al Electro original, que es, es, es más de, como se dice amarillo, sus rayos son de ese color. Y acuérdense también que Sandman no es un enemigo tal cual, sino es como un enemigo bueno, ¿no? Que tiene más como ese lado familiar más humano. Sí, es y el en que mató a su tío, incluso, el que quiso matarlo a él, pero luego ah, le dijo que está. está enferma y ya lo perdonó. Bueno, bueno sí, espérame, espérame, espérame, ahorita, es ahorita discutimos enemigo. eso. Nada más, nada más lo, que, lo que yo decía es que el ideal sería eso, ¿no? Que, que llegaran estos enemigos de otro universo, otros universos, y Strange con lo mismo que le dijo de sabemos tan poco del multiverso, llegara y le dijera, mira, traje ayuda, ¿no? Y llegaran los dos españoles. Eso sería el ideal, eso sería como, ¡Puah! no, wow. Pero concuerdo contigo, Alex, en que, por ejemplo, si en lugar de, de que pasara esto, lo que pasara fue que en esta escena que vimos como Nueva York torciéndose, fueran diferentes Nueva Yorks que se están torciendo en la línea del tiempo, y este Tom Holland apareciera en la Nueva York de Sam Raimi, o en la Nueva York de Andrew Garfield, o en la Nueva York de Venom, bueno, San, bueno Venom está en San Francisco, pero también está el Daily Bugle porque también se manejó eso por ahí, sí. este y que realmente fuera Tom Holland contra el Octopus de Sam Raimi, el Duende Verde de Sam Raimi, el Electro de Andrew Garfield, ellos, o sea, en, en, en sus universos, tampoco se me haría malo, eh o sea, la verdad es que a mí se me haría bastante épico, no es el ideal, pero creo que también puede quedar algo muy padre. Bueno, pero ¿por qué? Si podemos ir al 10, nos vamos al 9.0. Pero no estamos ¿verdad? diciendo no, que sea no, peor, no. estamos diciendo que sería diferente, pero no estaría ah, mal. No, ah, sí, no pero bueno, ya pero, ya pero es que no nadie. sabemos no sabemos si realmente se puede ir al 10. o sea, nah, hay, No, hay no eso sí actores. sería decepción total. Nah, nah, no, si yo no creo que también. No, lo que pasa es que este, Raúl, te estás postera, casando demasiado, ¿eh? te estás casando demasiado con la expectativa, y entonces ya te estás cerrando a que si las cosas salen un poco diferente. Eh, eh, ya ya de, de entrada sería malo Y no tiene que ser así Podría no, ser diferente no, a lo que todos están esperando Y ser muy bueno ¿eh? No, no, y una así, cosa es que y, no saliera y, y, Magneto Pero si de, no salen I los was, dos spider was, así lo voy a decir ¿eh? Decepción total, así para abajo pero ca Cabe destacar diez. que en Infinity War En Endgame En, en WandaVision sacamos 20.000 teorías Y al final el producto fue bueno, fue muy bueno Entonces yo creo que hay otra posibilidad que cuando salga Octopus y le diga, hola, Peter, y hasta Tom Holland cara como de, verde, ¿y este quién es? No? Que le diga, ya, ya perdí contra un Spider-Man y vengo por ti, ¿no? Ahora tengo mi revancha contra otro Spider-Man algo así. Y nada más veamos a Toby Maguire en un flashback o, o en ah, no. una escena así como de, de su pelea en su universo, también estaría bien. O sea, yo, yo creo que se puede hacer algo muy padre... Aunque no salgan los dos Spider-Mans, que aún así sería lo ideal. Lo que es cierto... Sí, sí. Ah, perdón, Alex, yo tenía como un pensamiento al respecto de, de esto de los multiversos de, de Spider-Man en particular. Porque, por ejemplo, yo me pongo a pensar en el caso de Batman, ¿no? Que ya también nos anunciaron, ¿no? Que, que ahí aparecería Michael Keaton ahí para la película esta de con el Flash y no sé qué. Sí, de Flash. Este... Pero el caso de Spider-Man, yo, yo no sé qué tan emblemático habrá sido Toby Maguire como para recuperar a, al personaje para, para un multiverso en este caso. Pues mucho, recordemos, no, no sí, recordemos, o sea, fue, sí. fue muy emblemático porque, claro, fueron las primeras películas de Spider-Man, sin duda. Pero recordemos que la serie de Toby Maguire fue cancelada por la mala recepción de Spider-Man 3 y la serie de Andrew Garfield fue cancelada por la mala recepción de de sí, pero Eso... O sea, realmente estamos yéndonos a... Ah, ah, saga, vamos a traernos a estos sí. dos que terminaron eh, no, no muy bien, pero ya pasó mucho tiempo, ya podemos regresarlos y que sea la nostalgia y que sea todo genial nada más porque aparecen. No, pero a ver, a, a, ahí, o sea, una cosa es que lo hayan cancelado, pero no porque el Spider-Man fuera malo, sino porque... En el caso de Sam Raimi, eh, la tercera la, la desarrollaron algunos dicen que malísima, otros dicen que mal. Ah, para mí no fue tan mala con todo y sus errores, pero de que es icónico, es icónico. O sea, esa trilogía sí, pero y, por y ejemplo creo yo... más que la de Andrew Garfield. La sí, de Andrew sí. Garfield es querida por la muerte de Gwen Stacy, más que nada. sabes yo, o sea, yo he escuchado en este programa decir a Raúl que Andrew Garfield se le hace el peor de Spider-Man y ahora a fuerza eh. quiere que salga y si no sale va a ser una mala película. Pues sí, para el multiverso por favor. Que salga el mal Spider-Man Sí, aunque salga, pues si estaría confirmando eso. Queremos ver los tres. Ya se confirmó. Es que, es que ya no... se confirmó. Ay, sí, pero lo que representa, o sea, el hecho, o sea, el hecho de que no sea el mejor Spider-Man, Andrew Garfield, que yo coincido, no me encanta como Spider-Man, no quiere decir, o sea, el, el hecho de que salga es lo que, lo que representa, ¿sabes? El hecho, o sea, de que, de que podamos ver a tres Spider-Mans en pantalla <risa> es como. ¡ah! Sí, sí, estoy super, de acuerdo. Sí. No, pero aparte. Porque aparte, eh, no los aparte, van a unir al, al universo cinematográfico de Marvel. Solo van a salir en esa película. No es que después vayamos a ver toda una historia. No, y te voy a decir, a... van a salir en esa escena, ¿eh? No van a salir toda la película. El protagonista va a ser Tom Holland. Si totalmente, salen, Van totalmente. a salir en una escena de la película. Sí, no, y la película comentaban algo muy interesante justo, justo antes de que arrancáramos con este episodio. Desde que sería como más interesante ver a Tom Holland como llegando a esos espacios de los multiversos, que viceversa, ¿no? Yo, yo creo que tomando en cuenta que como es el más actual de los que han interpretado a Spider-Man, como que quedaría como más lógico, según yo, que a lo mejor ver a Toby Maguire viniendo para el momento, para este momento, ¿no? Así como... Es lo, es lo que decíamos, o sea, a mí no se me haría una mala película si pasa eso. Si me dices, oye, es que en lugar de que vinieran, Tom Holland fue y se encontró con... Con con Doctor Octopus, por ejemplo, y entonces Doctor Octopus está viendo a Spider-Man, y por eso lo reconoce, aunque Tom Holland dice, ¿y este quién es? ¿no? A mí se me haría maravilloso también, y podría ser un arco brutal. A ver, Lío, pero ya te, ya ver, ya te, ya te tragaste la hamburguesa de las papas, ya nada más te queda abrir el juguete, pues vas por eso, o sea, ya hazlo. O sea, si vienen los enemigos, ¿por qué no que vengan los Spiders? O sea, no, no, no, no no entiendo tampoco esa... A ver, pero escucha, pero espera, despegado. espera, espera. Hay, hay otra posibilidad. Hay una posibilidad de que estos enemigos, eh, ¿cómo se llama? Que nunca los hemos visto en el universo de Tom Holland. Nunca hemos visto a Doctor Octopus ni a Luan de Verde. Eh, sean variantes de los de este universo con los mismos rostros, por decirte algo. O sea, por, porque hemos visto ya en Loki... Que como bien puede haber variantes con rostros diferentes, también hay variantes con rostros iguales, como la de Mobius que sale al final, ¿no? que es exactamente igual, pero es el de otro universo. Entonces pudiera ser que haya Tom Holland en diferentes universos y que estos villanos sí entrarían en el universo de Tom Holland porque nunca los hemos visto de otra forma. Claro. No necesariamente, no, o sea, no necesariamente o sea, es Tobey Maguire y Andrew Garfield quien es el Spider-Man en el universo de, de este Doctor Octopus. Inclusive puede, puede ser la posibilidad de que este Octopus sea una variante del de Sam Raimi y de un posible Doctor Octopus en este universo, que venga de un universo donde ya mató a Spider-Man, ¿sabes? Y que llegue y diga, yo ya te maté. Te voy a volver a matar. O sea, no sé. Eh, eh, totalmente de acuerdo. Puede ser una variante que no sea la de Sam Raimi, que sea un octopus de un universo que ni siquiera conocemos. Pues no, qué horror. ¿Qué pasaría, Raúl, si, si no, vemos a, no, no, a, no. a Toby Maguire salir así como que de repente sale corriendo y nada más Tom Holland se le queda viendo? Y ya, esa fue toda su participación. ¿Eso es sí, satisfactorio no, no, o no Es satisfactorio? lo mismo, ¿no? Mediocre, mediocre y por ende... Oh, o sea, ¿qué es lo que quieres tú? ¿Qué es lo que quieres ver tú? sí, una pelea entre los tres Spider-Man deteniendo a los seis siniestros, ¿no? que es lo que se plantea, o por lo menos a los enemigos de, de cada uno o algo, y Tom Holland apoyando, o sea, pero sí, una, un, ahora sí que un trío de Spiders peleando contra todos los, los, los enemigos, e incluso hasta más variantes de ellos, imagínense eso. O sea, no solamente Yo... un o, o, o, o, Osborne, o sea, tres, cinco. O sea, que wow, salga Spider no, no. Pig corriendo y Homero atrás de él. No, sí, eso ya estaría otra. Son de los, sí, son, de, son de Disney. No, no, no, ya, no, tampoco le estamos. Tú estás pidiendo todas las variantes, pues de una vez todas. Bueno, está bien. <risa> no, no, mira, no. o sea, lo, lo, vuelvo, vuelvo a decirlo, lo ideal sería que cuando, o sea, haz de, haz de, imagínate la escena de Endgame, esta escena ah, donde sí. el, el, el Capitán América levanta el martillo y, le, y pelea con Thanos. Imagínate esta escena, pero Spider-Man de Tom Holland peleando con Octopus, Duende y Electro, ¿no? ¡Pum! Le están dando una madriza, lo están derrotando, le rompen el traje. Es sí, una no. santa madriza. Y entonces, eh, Strange llegue, así se, se escuche la voz de Strange, ¡Traje ayuda! Y se abre un portal y ¡Fum! Salga el mm. Spider-Man de Tobey Maguire, no. se le ponga al lado, salga el Spider-Man de Andrew Garfield, se le ponga al lado... ...y salga una escena tipo la de Avengers 1 cuando se reúnen los seis... Exacto. ...pero con los Assemble. tres spider man Esa la puedo ver, pero Mener la de Spiders. los mortales ya sería demasiado... Bueno, en... o sea, es un es un decir, o sea, sí. me refiero a la escena, ¿no? De juntar a los tres contra los villanos así de fondo y decir... ...vamos, o no sé, algo, ¿no? y Tipo Avengers Assemble. Eso sería lo ideal, o sea, sí, y, sí. si pasa eso, se, me voltea el esfínter. No, ya digo. sé, sí, mejor sí, que sí, uno claro. de los villanos aplaste a Peter... Y entonces, como las arañas, salgan muchas arañitas chiquitas y sean Tommy ah, Maguire y Andrew Garfield y... Ahí ya te estás yendo, ya muy loco. No, no, no, no, no, no, O sea, así como dicen, eh, ustedes me lo acaban de decir, imagínense que en la pelea final de Endgame, solo, en lugar de que llegaran todos los que vimos, solamente llegaran los de Asgard y los de Wakanda, y ya. No, ahí el se fue con todo. Ajá, exacto, aquí es lo mismo que les pedimos los A fans, ver, es, con en todo. El, Pero en el cómic, Raúl, o bueno, en la historia original, ah. ¿quiénes son los seis siniestros? ¿Cuáles son los seis siniestros? Misterio, Duende Verde, Sandman, Electro, Doctor Octopus y Kraven el Cazador. Ah, ¿sí? ¿Esos son los seis, los seis siniestros es, originales? Esos ah, son pues, los seis siniestros sí originales. Podía, entonces sí pudieran ser, ¿no? Sí, sí entonces, claro. Bueno, Esto nada más falta Kraven. Lo que pasa es que yo digo, si yo, yo, iba por... a decir, yo iba a decir pues van a poner a los villanos que han salido y entonces van a poner a a estos, y Raúl va a decir, es que estos no son los seis siniestros, pero si sí son. Pues no, no, no, no. Bueno, el, hay, único, ya, que, con el único que no, el único que no <risa> está que es creído, el único que no está es <risa> en el, no es el, <risa> el cazador que lo podría sustituir tranquilamente por el buitre, ¿sabes? Exacto, el buitre Kito, lo puede o hecho, el escorpión, ¿no? También. Que lo vimos, que o lo el vimos escorpión, con, claro, con bueno. este buitre en la cárcel. Exacto, exacto. Por eso les digo, véanse con todo, o sea, también no tiene nada de malo. A ver, todo, es que. No, no, no, no, es que tú, no, pero es que no se dice con todo. Tú lo que quieres oh. es, es algo que se ha estado especulando mucho y entonces ya lo quieres, pero eso, pero que eso no suceda, que suceda de alguna forma diferente, no vas va a hacer abajo. que la película sea mala, no te vas para abajo en tu mente porque tú ya estabas queriendo oh. a Magneto al final de WandaVision. Alex, si estás con alguien, si sales con alguien durante 10 años esperas casarte con esa persona, sino que si, si sales pues, con no, alguien de, y toda la si gente no, te, alrededor si te está salir. diciendo esta persona es lo mejor del mundo y es millonaria y cuando te cases tu no, vida va a cambiar. A lo mejor si eso no pasa, te decepcionas, pero eso no es culpa de la persona, eso es culpa de todos los demás que te dijeron de cosas. No, bueno. Aquí no, está y Si, todo y si los no cupos. existe la demanda por pérdida de tiempo, o sea, ya, si no te casas, vaya. Ah, Ahí está, Oye, voy a demandar. No, si, después, a Sony. Si, si decepcionan, seguro saldrás la, la, la petición de Firma, Raúl, no te preocupes. Sí, sí, sí. Y no, es pero, el verdadero cósmico. A ver, tenemos un antecedente, que, que eso es importante mencionarlo. Tenemos un antecedente por Sony Pictures Animation, que es ah. Spider-Man Intrude Spider-Verse, ¿no? Sí. En esta película protagonizada por Miles Morales, el cual existe en este universo, porque ya vimos a su tío en la, en la de Spider-Man sí. eh, Homecoming. Eh, sale un Peter Parker gordo, fracasado, que, que, que perdió a MJ y se divorció y, y, y ya no quiere ser Spider-Man, ¿no? ¿Qué pasaría si ese fuera el caso? Si hubiéramos a un Tobey Maguire gordo, fracasado, que, que está como de... Ah, otra vez estos pendejos, ya me voy No, pues se repetiría se el fiasco de los fans de Star Wars ¿Qué le hicieron a Luke? ¿Por qué lo cambiaron? Ah, no sé qué pero ¿por sí, qué en la de Spider-Man Into de Spider-Verse fue un exitazo y por qué aquí sería un fiasco? No, sería un fiasco para esos fans que no están dispuestos a aceptar nada más que los que que ellos, más que lo que ellos ya se hicieron en la cabeza. No, yo, es que yo estoy abierto. Que, yo digo con que salga, fin. Que salga yo creo como... que yo creo que mucha de la fan fanbase de Spider-Man ya está como muy identificada con, con este Tom Holland. O sea, ya siento yo que a lo mejor a ellos ya les sería como un tanto difícil este, que hay, haya una inserción tanto de Toby Maguire como de Andrew Garfield, sobre todo de, to, de Tobey Maguire, o sea, es, estamos hablando de un actor que, digo, si bien no es no es tan viejo aún, o sea, ya empieza a ser como más, más tirado, ya no como a papeles de este tipo, vamos, o sea, como no tan... Por eso pues, ¿Es yo insisto tipo? O sea, es que como más Más, este, juveniles Por así decirlo, ah, ya, ya. más para la chaviza Más así, este Chaviza, vale pues, para el chaviza. <risa> Entonces, vale. Este, pues sí Por eso yo también pienso que no sé Qué tan bueno sería traerlo de vuelta a Bueno, Raúl ya madre. dijo que con que salga Entonces, que salga en una calidad Pietro En WandaVision, que sea otra persona no. Y que nada más iba pasando No, no, no los de WandaVision que ni se acerque nada de eso, no, no, no, no, no. Eso es lo que no queremos, un fiasco como WandaVision, por favor. <risa> claro, queremos todo lo que opuesto. Sí, el sí, sí. 1% de no, no, no, los sí que estamos en muchos. esta llamada de cuatro personas piensan no, que WandaVision. Cuando Leo funciona. dijo antecedentes, tenemos antecedentes. Yo creo que iba a decir eso, antecedentes de bodrios como Scrolls y, y John Erection, <risa> o sea, todo eso, esos son antecedentes. Bodrios, que no Dios queremos, mío. Sony. Hijo no Raúl, lo queremos, yo, Sony. yo creo que ya es muy tarde para que no te emociones por esta película. Pero yo creo que sí vete haciendo la idea de que te vas a decepcionar, porque siento no, que no vas a suceder tiene que todo salir. Lo que tú salir. Ay, tampoco es imposible. Ya está. Yo parece, creo que es que yo creo que van a salir, pero no te va a satisfacer la forma en la que salgan. No, Estoy ya casi dije seguro con que salgan. Vale, un segundo, bueno, se sale en un va a segundo. Salir, va a salir Toby Maguire caminando en la calle y vas a decir que cómo es posible. ¿Y para qué cómo va a, usar, sea, es que, a ver, es que tú dime, ¿para qué va a usar eso Sony? ¿Para qué le sirve un Toby Maguire caminando pues en la calle? Pues nada más para de, dar así como un ay miren Toby Maguire, así como cuando salió Linda Carter en la película de la mujer maravilla. Entonces pues vayan a Disneylandia, vayan al parking, al, ¿cómo, al parking lot de... Pues de vea, Netflix, ser... ve la película del 2002 y ya. No, no, no. Sí, para el caso, o sea, para esa analogía. Sí, pero para sí, como je. para como te decepcionaste, digo, para como te decepcionaste, sí, de cierta manera por el final de WandaVision, no me sorprendería que haya como... Otra no, esto va a ser 10 veces más, o sea, se los juro, si no sale en esa excepción ya, y ya es la última vez que voy a confiar en Marvel y el Sony ya. <risa> <Yo> esa fue <risa> WandaVision. La según pegada. tú, esa fue WandaVision no, pero Vision. es que bueno, ya me dieron más material es, es, es verdad que tenemos el antecedente de, de Quicksilver en WandaVision, que sí, la verdad decepcionó bastante a pesar de que yo sigo diciendo que es una gran serie decepcionó, no lo, no lo vamos a negar, decepcionó, ¿sabes? o sea, porque lo de magneto no. era, era algo guajiro, pero el hecho de ver al actor de, de, de Quicksilver, de los X-Men en WandaVision, no podía ser por nada. Y tras o sea, hacer por entiendo. Nada. Decepcionó porque, pues, Marvel ahí troleó bien cañón a los fans. Pero a lo que. Ajá. Exacto, no lo debieron pero... poner. Eso no lo debieron poner. Pero a lo que voy es que, eh, y lo comentaba con un amigo en la tarde, yo creo que fue a propósito, ¿sabes? Yo creo que cuando, cuando lo hicieron, cuando dijeron, ay, vamos a hacer que este güey no sea nadie, Kevin Feige ha de haber dicho sí, que se, que, se, que se emperren. No saben lo que les ¿Por espera. ¿Por qué? Es que, ah, Porque no quita. saben lo que les espera. O sea, yo creo que, yo creo que Marvel. <risa> pero, pero mejor discuten, ¿no? Nada más te sí, calles. Perdón. Yo creo, que, es que, no yo creo que. Yo creo que Kevin Feige Marvel. Sabe, o sea, sabía que lo, lo que venía en Loki, lo que viene en Spider-Man... Claro, dijo, vamos a darles sí, una aquí y luego se los quitamos, pero lo que viene no, después va a ser mucho lo que más viene grande. Exacto, lo que viene después les va a volar la cabeza. Es, es como... que es no, Yo como, creo que con, con lo que vimos en Loki, <risa> con lo que vimos cabrón. en Loki, ya, ya no pueden volver a hacer lo mismo en Spider-Man, ¿sabes? O sea, ya, ya vimos en Loki que existen otros Lokis, hasta un Loki cocodrilo, a mí no me, no me desagradaría en lo absoluto. ¿No que crees saliera, que salga ejemplo, una caricatura de Miles Morales en esta película? Caricatura no. Pero, o sea, no, no, no me molestaría si vemos, por ejemplo, un dibujo animado de Peter Porker en la tele, en un cameo, ¿sabes? Ah, sería sí, eso como seguro puede pasar. Y eso no tendría como, nada, nada mal. Eso no uh, afectaría en uh, nada a la historia. Eso no. Pero, o sea, si ya vimos en Loki que existe este. Un, un Loki cocodrilo y un Loki viejo y un Loki negro y, torrana. Y, y un torrana, o sea, ponle tú que de pronto estén ahí peleando y pase un puerquito corriendo, sería como, oh, Peter Porker, ¿sabes? Sí, sí <risa> sin duda, y sí, pues sí. Pero, pero sí. Estaría, est estaría bien, pero yo creo que después de lo sentado en Loki. No, ya no pueden volver a hacer lo mismo de trolearnos. O sea, ya, ya nos trolearon. Por favor, ahora, tienen, sí. ahora, ahora tienen que irse o con todo, como dice Raúl. Sí, o sea, es como yo les digo, los invito a comer y se me ocurre la gran idea de darles comida echada a perder. la próxima Estaría vez que bueno que salieran, Raúl, que salieran no. Andrew Garfield y Tobey Maguire, vestidos de Spider-Man, obviamente, pero que resulta que son unos actores que nada más se disfrazaron de Spider-Man. Exacto. Oye, ¿qué es? haces? el grabando un comercial para ti. Ajá. Imagínense, <risa> sí. y el, director va, el escritor va a decir, jajaja, pendejo. Sería un cameo simpático de ambos. Yo imagino sí, no, que salieran los dos Spider-Man viejos, pero no viéramos todavía sus caras, y de repente uno se quitara la máscara, pero fuera Sam Raimi. Digo, fuera, ¿cómo se llama? Stan Lee. Stan Lee. Ya, ya estaría, Stan Lee. <risa> <caro>. <risa> <risa> estaría chido, Stan Lee. No, o sea, pero más allá del cameo de Toby y el cameo de Andrew, el que, el que yo más esperaría que pusieran y vaya, es, es, con, con ese cameo me, me volaría en la cabeza, sería el de la chinita cantando, Spider-Man, Spider-Man, no, ese sería el cameo. La chinita, la chinita cantando Spider-Man en el barrio chino era una joya. Sí, sí, sí. Eh, tú dices, eh, Mario, que, que no tiene mucha importancia, bueno, o pareciera que para ti te importan tres pepinos la saga de, de Toby Maguire, pero pues es el más icónico, no nomás por ser el primero, sino por haberlo hecho bien, algo que los demás han... Yeah. Hecho pero, ¡Pero Toby Maguire no lo, yeah. Bien. Yeah, bueno, no lo hizo bien! Bueno, yeah, sí. sí. lo hizo bien, pero no lo hizo mejor que, creo, que los otros dos. Yo creo que la, la, la dos y la tres sí son como guanguitas, ¿no? De esa trilogía. ¿La dos? ¿La dos es la mejor? No, la dos es la mejor, la dos es la mejor. La dos es la, la mejor, vez. Mario. No, yo vi el nuevo por la primera. Sí. No, no, no. Pues ahí ya vamos. A, desde no, ahí ya pero a Toby Maguire tampoco es que haya sido excelso como Spider. Mejor ¿verdad? que Andrew Garfield sí y mejor Fue que. Mejor Holland, Fue mejor Andrew Garfield. Fue mejor Andrew Garfield. tú porque. Y Tom, y no sé Tom, qué, Tom Holland es más como un chavito. Andrew Garfield, era, no, perdón, Toby Maguire era nada más un niño llorón así como. Mini James. Estás, estás hablando demasiado. También puede ser eso por lo que no me agrade tanto. O sea, como desde el gesto no es así como muy como todo, ¡ay no, Harry, no. Se ve como, muy, como muy angustiado, así como para ser un superhéroe. Pues para si tú vieras que poder es... estarías angustiado. Pero, pero Tom Holland le hace bien el angustiado de Peter Parker, Toby Maguire lo hace demasiado llorón. No, fíjate ah. que, o sea, yo, yo sí difiero. Creo que para mí sí Tobey Maguire es el mejor que han Y peor tenido, tantito ¿sabes? Kristen Dunst como, como Mary Jane. Uy, sí, malísima, ah. ¿no? Quítenla. Ah, en la primera okay. película, súper bien, pero de la dos para la 3 qué horror, o sea, se decayó no, totalmente. Pero, pero es que esa es la esencia de... O sea, a ver... No, así no es Medellín en la caricatura, ¿eh? No tiene esa no. personalidad tan... Pero, a ver... Ya, en, en, gracias en por el comic, vernos, sí, sigan nuestras sea, redes sociales. Si, te, si <risa> no, tú te no, vas no. a la personalidad de Peter Parker, Peter Parker es... <risa> El único super, y de hecho por eso Spider-Man se volvió tan famoso en los 60s, 70s, 80s, porque Spider-Man, a diferencia de un Superman que era un dios entre los hombres y un Capitán América que tenía un suero del supersoldado y todo el gobierno a su favor y demás, Spider-Man era un adolescente que iba en preparatoria y que tenía... Sí, que tú lidiar... 30 años! Eso bueno, no es que en los 90, estamos los hablando no de crecían, la esencia. Man. Estamos hablando de o sea, más eh, rápido en los 90. Pero es que no le crees que sea un adolescente, a eso, a eso voy. Ah, yo sí se lo creí totalmente. Sí, porque man. aparte, porque aparte es, es lo mismo, o sea, eso, eso lo puedes criticar ahorita, pero cualquier película de los 2000 que tratara de adolescentes eran actores de 30 años. Sí, está mal. Pues no, porque así se hacía en ese momento y funcionaba. Porque preferían buenos actores. O sea, yo, sí yo quiero serían, aclarar. A mí me gustan bien. las películas de Toby Maguire, pero no creo que haya su interpretación de Spider-Man haya sido genial. Creo que bien pudo haber sido otro actor y habría salido igual de bien. Puede sí. ser, puede ser. El otro pero era bueno. Gilenhold. Fue. Ay, no, era, no el, qué bueno que fue Toby Maguire. Jake fue Toby que... Maguire y al final <ríe> funcionó. <ríe> ¿no? O sea. Yo creo que es, está muy castigada la trilogía de Sam Raimi para lo que de verdad fue. Antes lo que pasa de, es que o sea, es mucho más caricaturesca, eso sí hay que admitirlo. Es mucho más caricaturesca. Pues porque es Y el estilo. de los cómics. Sí, está bien, pero el estilo de Sam Raimi es mucho más así para, como para niños. Y está bien. O sea, yo no, creo que la son los cómics, más. Pero hoy en día todo el mundo quiere cosas oscuras y profundas y así. No, o sea, yo, yo, no, no, no. Pero yo creo que. Yo creo ay, que la, pregúntale yo, a Raúl si no quiere que Spider-Man. No, pero Spider-Man no tipo, le no. va. A Batman sí. O a o sea, yo, yo, no. Yo, yo, yo no diría que la trilogía no, de Sam Raimi sea mala. O sea, a lo que me refiero más bien es precisamente a esto. O sea, a principios de los 2000 es como que las películas de superhéroes, así como la línea de Marvel sobre todo. O sea, todavía no estaba bien de... O sea, todavía estaba como explorando, ¿no? Yo, antes de que entrara ya el MCU como tal, ¿no? Como el 2008 para acá con Iron Man, ¿no? No era un más, género pero, como aparte, tal, o sea, pero aparte, ¿cómo puedes decir eso, Alex? O sea, la, la trilogía de Sam Raimi tiene a Mary Jane, cayéndose de un balcón, al duende verde siendo apuñalado por su propio este, Así es Gente de ceniza, ¿te acuerdas de eso? Tiene, tiene, ha sido ha sido by, o sea, en, en la escena Me de, refiero de, más a, a cosas escúchame. como. Escúchame, <risa> sí, a ver, la la ver, es que esto, esto, esto, esto dicen, me preguntas que cómo puedo decir eso, pues pues es, estoy pero no me dejas terminar la pregunta. Pues porque ya sé lo que vas <risa> la, a decir. La, la de Tobey Maguire tiene esta escena donde se desgarra el traje y Damn. lo cargan. y O sea, tiene escenas realistas. Sí. En cambio, la de, la, en la de Tobey Maguire, nunca nadie está en peligro. Sus amigos nunca están en peligro. Flash Thompson nunca está en peligro. La güerita y el gordito nunca están en peligro. En la de Andrew Garfield. Eh, igual, o sea, él está mucho más caricaturizado. No. Que Toby Maguire. No, no, no. no, no. Así, así se o sea, pasa, sí, ]mm. sí, sí entiendo tu punto. O sea, sí tiene <risa> escenas padres y así, o sea, como no para niños a lo mejor, pero me refiero más a, a temas como cuando sale, por ejemplo, la máscara del duende verde y se Y así. O cuando lanza la bomba y los y los, estos ejecutivos se hacen esqueletos y se, y se convierten en cenizas. No sé ese, ese, ese tipo de cositas como más más irreales. Y la de Andrew Garfield no, es, no está, no es más carismática no Si acaso es como es? del mismo estilo. La de Andrew Garfield, la muerte de Gwen Stacy, por más emotiva que esté y por más que me haya causado un un shock en el momento en que la vi en el cine, está la, hasta artística. Esa la parte de la, de la telaraña Ajá. que hace la manita así como de casi te agarra. O sea, es lo que tiene que ver con caricaturas. Ca ca ¡Ay! Una telaraña que saca una manita no es caricaturesco ¿no? No saca Dios? una manita. Se, saca. se va abriendo, nada más que va en cámara lenta. Todo se eso. va abriendo sí. con cinco dedos, ¿no? Mira, no si son cinco lista... dedos. Se va abriendo sí, como sí, se abren siempre las telarañas de Spider-Man, que se hacen así y se pegan así en la pared. No son cinco dedos. ¡Alex! Lo que no puedo creer es que no te guste las... Simpatía del de Green Goblin Interpretado por Por este, ¿cómo se llama? William Dafoe A mí sí me gusta es, es sonrisa este No, es que sí me gusta Yo no estoy diciendo que sea malo Yo nada más estoy diciendo Que es un poco más caricaturesca que esa saga Y es cierto la de Andrew Garfield cuando todas las, cuando todas las plumas se alinean para, para que él pueda llegar a la torre, sí, me vas a decir que eso es... no es caricaturizado, no, por favor te, Por eso oh. te dije, si, si acaso como el mismo estilo, ese, o sea, las cosas que pasan en una y otra son muy similares realmente, como que cambiaron de actor pero de, hicieron lo mismo Yo creo que hasta más o sea, yo, yo creo que la de Andrew Garfield es más caricaturizada y las de Tom Holland no se diga. O sea, las de Tom Holland nunca nada está en peligro. No, pero las de Tom nada... Holland no es que sean caricaturizadas, es que son más cómicas. O sea, son más tirando sí, de se a la comedia, más poco. al universo del de MCU. Son más MCU, claro, es otro, otro estilo. Yo creo que para, para mí y para la época, porque también hay que... O sea, la, la de Tom Holland llegó después de ocho años de películas de Marvel ya del MCU. O sea, de ese estilo ya digerido, ya adoptado, ya querido incluso. Pero para la época, una película de Sam Raimi de Spider-Man, yo creo que fue un antes y un después. O sea, fue como, como un parteaguas. Y, fue y genial. Que sí es mi, punto, mi punto era Tobey Maguire no, no, es, no repercute tanto en que sea genial. Pudo claro ser cualquier que sí. otro. es que, no, pues, que es lo que me refería a lo que me refería con esta comparativa que hice con Batman, no o sea pensando en Michael Keaton de la primera de Batman. O sea, pues sí, o sea, yo, yo vi la primera de Spider-Man en el cine, me acuerdo muy bien, me gustó, o sea, sí la disfruté mucho la película, o sea, me divirtió así me entretuvo mucho, pero pensando como ya en peso, ¿no? de, de, de quién interpretó a quién o sea, yo, yo a Toby Maguire no lo puedo poner en un lugar tan alto a comparación de lo que puedo representar Michael Keaton con Batman. O sea, es, pero lo es que no. Sí, pero es que sabes que Mario ¿Sí? no está en un lugar tan alto. Los fans sí, no, quieren que no, salga. No. Los fans quieren que salga por la pura nostalgia de. Ah, es el Tom Maguire. Es como lo que pasa ahorita con esta serie que va a salir de, de Obi-Wan Kenobi. Todo el mundo odió las precuelas de Star Wars, todo está mal. Helen Christensen hizo súper mal el papel de Anakin. Ahora no pueden esperar porque regrese Hayden Christensen como, Dave, como Darth Vader en la serie de Obi-Wan. Es, es pero es que no es por pero... el actor, es porque ya es. O sea, a ver, si en el si en su momento Toby Maguire hubiera no hubiera sido el actor y el actor hubiera sido Raúl, todo el mundo ahorita estaría diciendo queremos ver a Raúl en Spider-Man Sí, este, es lo que estoy diciendo. En Spider-Man 3. O sea, estoy totalmente de acuerdo en que el actor, o sea, que el actor haya sido Toby Maguire, ¿no? no influye en nada. Pero al final de cuentas no es porque haya sido bueno o no actor, sino porque ya fue. O sea, la gente ahorita lo quiere porque es él, ¿sabes? Si ahorita me dijeras, va a salir eh, la película de Tom Holland con dos Spider-Man de otros universos que no son ni Andrew Garfield ni Tobey Maguire. Son dos actores totalmente nuevos, dos Spider-Man totalmente nuevos que vienen de universos que no conocemos. También estaría padrísimo. Y pues sería o sea, más X, o sea, no tendría ese factor nostalgia Pero por eso es lo que digo, es la nostalgia lo que quieren Pues claro, pero, pero porque ya son O sea, tú tú, tú estás peleado con Toby Maguire Porque no, no estoy te peleado porque sí, te, cae sácalo, mal su, te cae mal su sí. cara Porque sí. lo odias, porque viene del cómic No sé no lo estoy No, no, pero... no estoy peleado ni lo odio Solo estoy diciendo que no está en ese lugar muy alto Simplemente los fans lo quieren por la nostalgia sí, haya sido bueno o haya sido malo Como el quieren primero, a y y es es el como mejor. Darth Vader yo sí coincido mucho con lo que también esta idea, ¿no? O sea, no necesariamente relaciones con el actor, o sea, esas películas, o sea, la, las relaciones con los momentos, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando matan al tío Venus, es como un momento muy, muy clásico de esa trilogía, ¿no? Este, claro, tú, casos, tú, tú no, como... los fans no queremos a Tobey Maguire, queremos al Spider-Man de esa película, y ni modo que me lo traigas con la cara de Raúl, lo por quiero eso, con la cara que Yo no tenía. estoy diciendo que esté mal que salga Tobey sí, Maguire, sí. estoy diciendo que la razón por la que lo quieren es la nostalgia, no porque crean que haya sido un gran Spider-Man, es lo mismo que decía hace ratito. Si queremos hacer eh, spider dice, es porque Andrew Garfield spider es una basura de Spider-Man. Por favor, sí. por favor que esté Andrew Garfield que nos encanta como Spider-Man. O sea, es yo, una contradicción. Yo, por, no, yo lo digo por el pro del multiverso. Yo lo digo por eso. Pues ya claro. con que salga a Toby Maguire ya ya sería el multiverso. Ah, bueno, pues sí. si, sale, si solo sale uno y no los dos, también estaría bien. Sí, eso. ahí pues sí, sí, si Andrew Garfield. Es Toby. Ay. No, no, no. Ay, <ríe> Sí, no, no. no o ja sea, yo, yo, sí, yo, no. yo creo que, yo creo que, yo, o sea, el, el hecho de que querramos a ese Spider-Man es porque ya lo conocemos, ¿sabes? Sí. O sea, lo que te digo, si me dices, va a salir otro Spider-Man nuevo, el del videojuego, por decir algo, ¿no? Por poner un ejemplo. Va a ser como, ah, no jugué ese videojuego, pero pues va a estar padre, a ver. Qué, sí, a eso ver sería qué, X, pues no tener pues tanta trascendencia. Sería un poco menos épico, porque el, con el otro crecimos, lo, lo, vaya, sí, o sea, es, es factor nostalgia totalmente. Pues sí, y tú no quieres. Por no, eso, no, no, no. No, yo no estoy diciendo que no quieran, <risa> más estoy diciendo que eso, o sea, el que traigan al actor de la otra película y el, el factor nostalgia, no va a determinar que la película sea buena o sea mala. Y no, tú, Raúl, sí, estás diciendo sí, claro, que si no, Sería no, épico. Claro que no. No, sí. ¿Tú, tú mismo dijiste hace rato que no, Miguel, que si no salieran ellos y que si fuera Tom Holland viajando a los otros universos, a lo mejor también sería una buena película. Sí. Eso no haría, eso no haría mala a la película, que no salieran, es lo que estoy diciendo. Ah, yo digo que sí. No, pero también, pero no, no, no. Pero también dije que lo ideal sería que salieran así, así. Estaría padre. Lo ideal, o sea, me refiero con que sería lo mejor, sería la mejor película que podríamos ver, porque obviamente entre más elementos que te hagan interesante la película, pues hace una mejor película. Sí, que saliera Sí, estoy de acuerdo. Pero también cabe la posibilidad de que sea una película malísima, aunque salgan. Sí, también, que lo manejen muy mal, o sea que lo manejen la posibilidad mal, sí. de que, podría de pasar, que O podría pasar que sea una película muy buena, aunque no salgan. O sea, mi punto aquí no, no, es, que no, no es que no quiera que salgan. Este, como dice Miguel, lo ideal, lo que todos queremos es que sí salgan por, por todo lo que ya hemos escuchado y, de, y las expectativas que nos hemos generado. Pero si no salieran, eso no necesariamente convertiría a la película en mala. Ahora, seamos realistas. O sea, la verdad, las, los productos que suelen dar el MCU este... O sea, pues la verdad para que uno diga son malas, pues o sea, es muy difícil, o sea, yo, yo por, no eso, por eso tan, lo digo. Yo que no soy tan seguidor del, del MCU a diferencia de ustedes, este pues no o sea, en realidad es aun ni yo encuentro así como, como fallas, ¿no? En pues, las películas de, del MCU. ¿no? Sí, por sí, eso sí, lo sí. digo, yo, están muy bien pensados. O sea, yo puede no dije, mal, buena, Alex, yo dije, dije o no. Alex. Tú dijiste sería un bodrio, sería una gran decepción, eso es, no sé Y no eso no significa es malo. Que... Ah, es mala, no, es un bodrio significa una genialidad. Es decepcionante, es decepcionante, <risa> es diferente. Es ¿Tú Entonces, pues, ¿WandaVision es mala o es nada más decepcionante? Es decepcionante, muy. Si, es muy si buena. No salen, si no sale por buena. lo menos Toby Maguire, ya estoy bajándole la red para no decepcionarme. Si no sale por lo menos Toby Maguire, <risa> va a ser decepcionante. Por eso, pero ya puedes, puedes, ser aceptar, ¿puedes aceptar que si no sale eso no va a determinar si la película es mala o buena? Sí, eso no tiene nada que ver, pero de que puede ser buena, decepcionante como WandaVision, sí. Eso sí es que aquí, aquí tú lo piensas, o sea, como muy, este, muy fan de lo que es el este, MCU, o sea, tú, uno no, no piensa... es, fan, si, ¿es eh, objetividad? Sí, o sea, objetividad a partir de... Yo lo no traje al de verde. No, o sea, no. todos los elementos que engloba el cómic y trasladados a las películas. Que es que no estoy pensando es en el cómic, te lo juro. que es muy diferente a decir que la película vaya a ser mala. O sea, tú... Por eso, pero te lo juro. Sí, sí, sí, es, es no estoy pensando lo que yo en los cómics del Spider-Verse, no los estoy pensando en esos. Es, es exactamente lo que yo iba a decir, que de hecho en, en el Spider, en los cómics, no, no hay un precedente de estos. O sea, sí, no, no, no hay sí. uno donde salgan tres Spider-Man. Eh, Exacto, Así sería de... único Alex. También no por eso único. lo queremos ver. Pero lo que, o sea, yo justamente es lo que iba a decir. Una cosa es que sea mala, que no lo va a hacer. desde Ahorita ya sabemos que no lo va a hacer. Porque tiene a Alfred Molina, porque tiene William Dafoe, porque sí, tiene está Jim muy Fox, cañón. porque tiene a Tom Holland. O sea, la película va a ser buena, ¿sabes? O sea, porque aparte es la conclusión de una trilogía y, y normalmente las conclusiones de las trilogías eh, son las mejores, ¿no? Thor Ragnarok, Capitán América Civil War, eh, bueno, Iron Man 3 es quizá la excepción. Spider-Man 3... No, pero estoy hablando del MCU. Estoy hablando del MCU. Eh, ah, bueno. O sea, okay. es, es la conclusión de la trilogía de Spider-Man. Ya tuvimos Homecoming, Far From Home, y ahora No Way Home. Eh, yo, la película va a ser buena, eh, no, no va a ser mala. Raúl se refiere subjetivamente a su decepción. Que efectivamente, yo creo que el, como yo lo dije, el ideal sería este. Si no se cumple el ideal, obviamente va a haber una pequeña decepción, como pasó con Freddie Sí, la No, estoy de acuerdo. Pero eso no sería culpa de la película, necesariamente. Claro, ver, pues le... ¿quién está haciendo la cosa? ¿Dos de quién? Pues ellos es están que haciendo la película. de quienes se hicieron las ideas sin saber? No, no, oh, no, no. no, no. Sí, no, no, no, entonces, no. de quién? De quién es culpa que haya sido decepcionante ya cuando que no hagan la pues de película. quienes inventaron todas las teorías desde, porque castearon no, al que no, es el mismo. No, no, claro, Silver. claro, desde el cast, desde que el actor dijo, ¡ay, sí! Yo voy esto... a participar en un proyecto tan estúpido. <risa> yo me refiero, yo me, <risa> <risa> <risa> yo, yo no, ya, ya claro. Silver fue una troleada, una troleada a los fans. <risa> Pero yo me refiero más a los temas estos de Mephisto y Magneto. Son los fans haciéndose muchas ideas y cuando no se concretan como ellos querían, se decepcionan. Eso no es culpa de la serie, eso es culpa de los fans que se inventaron estas teorías. Mi decepción fue el scroll, esa fue mi decepción. O sea, Después, si yo digo, si yo, final, si yo ¿no? digo, mañana voy a salir de mi casa y me voy a encontrar un millón de dólares, y ya voy, estoy pensando y decidido que mañana voy a salir de mi casa y me voy a encontrar un millón de dólares, y salgo no, mañana Alex, de mi casa y no está el millón de dólares... No. ¿De eso de quién es culpa? No, no, no, Alex, mi decepción no, es pero... con lo que no vi, es con lo que vi. Y lo repito, es el Quicksilver, esa fue una decepción y estaba ahí. No lo inventé yo con mi imaginación. Sí, claro. O el sea, mismo actor, tú has el hablado mil veces que te decepcionó no ver a Doctor Strange, que tú querías ver a Magneto, que, que tú querías hay ver. Magia. Entonces sí te decepcionaste de lo que no y viste. Y Lo dijeron los creadores y vamos. A poner no te, a te decepcionaste Strange, Strange, de lo, lo que, que no viste, entonces no estás diciendo que te decepcionaste de lo que sí viste. No, pero son dos cosas diferentes, porque efectivamente lo de Magneto, vaya, yo ni siquiera lo creí, jamás, jamás creí que iba a salir Magneto, jamás, o sea, era, era demasiado descabellado. Esas sí eran teorías de los fans que, que el que las creyó ...y creo que fuiste tú, por ejemplo, Raúl, lo de, lo de Magneto... Eh, no, pues, ...pues simplemente eh, fue, fue decisión de ellos y culpa de ellos... Sí, sí. ...pero cosas como, por ejemplo, en la película de Far From Home... ...cuando llega... Eh, ...o sea, el que escribió el guion y dijo... ...a ver, la siguiente escena... ...va a ser Tom Holland entrando a la guarida de Nick Fury... ...y Nick Fury diciéndole, misterio viene de otro universo... ...y ponemos un mapa... Y entonces, a ver, búscate en los cómics qué otros universos hay, ¿Es el 616 y el... Exacto. No sé qué. Sí es real, ah, Alex. Pues vamos a poner esto. Y entonces Ajá. Misterio dice, sí, yo vengo de otra Tierra, que se llama la Tierra 732, que, es, que existe en los cómics. Y Tom Holland, su siguiente diálogo es, ¿me estás diciendo que existe el multiverso? Por si No, no por eso Si tú bien. pones eso, si tú pones eso en una escena, tu creador, tu guionista, tu productor, tu actor... Si tú, tú conformas esa escena para después decir, ja, todo eran proyecciones creadas por unos drones, eres un iluso por haberte creído, la culpa no es de nosotros, la culpa es de ellos por hacer un troleo, igual que lo de Quicksilver. A ver, pero, pero regresando al punto original de, de esta discusión ya sabemos que va a estar William Dafoe ya sabemos que va a estar Electro ya sabemos que va a estar eh, Octopus todas esas cosas las han confirmado las, ya las pusieron en el tráiler ya sabemos que todo esto va a pasar ya sabemos que hay un multiverso porque ya salió en Loki porque ya salió en este tráiler porque, porque la película de Doctor Strange se llama Multiverse of Madness todo eso ya lo sabemos y nos lo han confirmado nos tienen que cómo se llama nos tienen que dar este sí va el payback sí exacto nos tienen que dar ese payback porque ya nos, ya nos lo han dicho pero en ningún momento nadie ha dicho que va a salir Toby Maguire y Andrew Garfield, nadie oficial. Entonces, uh -huh. si no salen, ese, ese factor no sería culpa de los productores y demás, porque en ningún momento han dicho, ni han dado indicio de que vayan a salir Toby Maguire y Andrew Error. Garfield. Bueno, ahí yo te, yo, yo te voy a decir por qué yo creo que sí han dado indicio. Nos das Loki, donde ya nos muestras a diferentes Lokis de diferentes universos, ¿no? Nos das a Alfred Molina, que ya interpretó a Octopus en otro universo, en otra, en otra trilogía. Nos das a Jamie Foxx, que ya interpretó a Electro en otras dos películas. Nos das a William Defoe, que ya interpretó al Donde Verde en otra trilogía. Si no lo vas a hacer, ¿para qué castear a Alfred Molina? Me puedes decir, ¿sabes qué? Es que James, James Jonah Jameson lo hizo muy bien, y que yo lo dije en este programa... Es que quizá James Jonah Jameson es el mejor cast para no, eso don, está el, terrible. el actor. El actor es... <risa> es no, bueno. O el sea, yo, yo, bueno. Lo, yo lo dije acá. O sea, el James Jonah Jameson que vemos en la trilogía de Sam Raimi es el sacado de los cómics, es idéntico. Sí, es, Entonces, sí, es, no, hay, no hay otro actor que puedas castear que sea mejor porque se ve igualito. Si me dices, bueno, el argumento es ese, te lo creo para uno. Si no, pero dices, ese sería un es pésimo que, argumento. Si me dices, es que Alfred Molina es el mejor, o sea, es idéntico al Doctor Octopus de los cómics y no hay otro actor en el mundo que puedas castear para hacer al Doctor Octopus. Que, por ejemplo, a mí de bote de, de pronto se me viene Javier Bardem, me parece mucho a Alfred Molina. Entonces sí, Carme, Carmen Salinas, también ya me encanta. Es igualito. Sí, el billete de 500 y todos los memes que ya salieron. Exacto, exacto. Si, si, tú, si tú me argumentas que no hay otro actor... Que, pueda que puedas castear para hacer ese personaje, te la creo de uno. Tal vez de dos. Pero ya me casteaste a Alfred Molina, ya me casteaste a William Defoe, ya me casteaste a Jamie Foxx. Ya me cast casteaste a James Jonah Jameson. Si, si, si eso no es indicio de que me vas a dar a los spider man de, esas, de esos universos, entonces no lo hagas. No es, que no es un indicio necesariamente. Es que yo no le estoy diciendo por el actor y porque el actor sea el único que lo puede interpretar. Yo, de hecho, no estoy de acuerdo en eso de que, de que el actor de James Jonah Jameson sea el único. Aquí hay cuatro. Ahí está Raúl como el Doc Ock. Ahí lo tiene. A, a Mario como el Duende Verde. O sea, como <risa> William Defoe, el, a ti como Electro, y yo como a lo que voy A lo que voy es a ahí que está. a lo mejor los productores, no, eso, la gente de Marvel que va planeando esto con mucho tiempo, a lo mejor dijo estaría increíble que hagamos que abramos el multiverso, y entonces eh, el, nuestro Spider Man se enfrente a los villanos que hemos visto en otras películas. A lo mejor ellos lo pensaron así antes de que hubiera habido todos los rumores y todo eso. Y entonces eso es lo que han estado tratando de desarrollar y eso es lo que han estado produciendo. Después sale algún fan a decir va a salir Toby Maguire, va a salir Andrew Garfield por esta y esta y esta razón. Y entonces eso se empieza a ser como una bola de nieve. ¿Eso? Por eso pero no es culpa igual, de los nada. productores a lo mejor Perdón, los productores no. tuvieron no. una idea diferente que la de estos fans si se alguien se tuvo que una idea de que se enfrentara a de Dafoe contra un Spider-Man y alguien por ahí en esa habitación no pensó que saliera Tobey Maguire, y lo corren no sirve de escritor en el <risa> MCU <risa> <risa> o sea yo, no, siento, es que, eso no, no, yo no. siento que yo siento que estas imposible. películas o sea sí, sí, o sea se pueden este, leer de dos formas para efectos de cómo la recibe la fanbase, o sea uno pues sí, o sea si, si castean a tal, a tal este actor para un personaje que ya salió en el pasado, o enfrentando a tal spider-man este, pues sí, uno esperaría que lo lógico sería que saliera, que fuera a salir ese spider-man no, o sea, por ejemplo el de Toby Maguire, para, para que tuviera concordancia ¿no? con la línea argumental a futuro. Pero sí, o sea, también hay que recordar que un cash check no siempre es garantía para efectos de los proyectos nuevos, ¿no? O sea, hay varios casos este en los que se terminan bajando del barco a la mera hora, etcétera, por, por, por varias razones, ¿no? O sea, que el, que el proyecto tome otro giro, y entre otras cosas, ¿no? Este, pero, por ejemplo, el caso tuyo, Raúl, o sea, yo, yo también tengo cuates que a lo mejor son muy fans de los cómics, identifican como varios elementos específicos, y esperarían cosas muy específicas para efectos de las series o de las películas, ¿no? O sea, por ejemplo, tú con WandaVision, ¿no? Esperabas algo como muy específico, pero... Pero no era por los cómics, Mario, pero, no era por los cómics. Pero, pero, pero, pues no todo el mundo lo ve así, y en realidad no hace ruido, o sea, no hace... Pero por eso te digo, no, no, tampoco cuando Avision fue por los cómics, es por cosas que se veían ahí. Y aquí es lo mismo que están diciendo: pero si hace ver. como pato, si huele a pato. Es lo no, mismo. pero a ver, espérate, espérate. Hace como pato ahorita, pero hace un año que empezaron todos los rumores, todavía no sabíamos nada realmente. Sí, ahí, ahí tienes. Ah, o sea, claro. el argumento que diste ahorita y que, y que Mario, Mario continuó, me parece lógico. O sea, igual y los productores tuvieron una idea. Vamos a ver si podemos traer a enemigos de Spider-Man de otras películas para que se enfrente a Tom Holland, y jamás contemplaron el hecho de que saliera Tobey Maguire o Andrew Garfield. Ok, me Man. parece lógico un, ese argumento, me parece que, que puede ser, o sea, que puede haber pasado, y que entonces fueron los fans los que crearon la bola de nieve de que podían salir Tobey Maguire y Andrew Garfield, y Tobey Maguire y Andrew Garfield están en las salas de sus casas jugando Xbox diciendo, ah, ja, pobres pendejos, te la compro, totalmente. Pero... O sea, lo que dijo Raúl es totalmente cierto. Si algún escritor o productor dijo, ay, ¿por qué no traemos a los enemigos de la película de Toby Maguire y de Andrew Garfield y que se enfrenten al en Don Holland? Y ninguno en esa sala se le ocurrió decir, oigan, pues si los vamos a traer hay que traer a Toby Maguire. Es porque entonces no sirven. Están Pero, ver, Pero qué tal que lo Vía dijo, qué tal que lo dijo, trabajar. qué tal que dijo, ah, vamos ¿no? a traer a Toby Maguire y a Andrew Garfield. Y ellos no quisieron. Eso también, eso también es una puede posibilidad. Ser. Sí, claro, totalmente. Pues muy totalmente. mal, Toby, muy mal, Toby. Muy bueno, mal. Bueno, pero ahí echa sí. la culpa a Toby, no estar ah, diciendo bueno. que Marvel es una porquería. No, ahí sí va a ser a Toby, ahí sí. sí <risa> no, sí, pero, pero, pero, feliz, pero eso, es, que no eso quise... va a ser súper interesante, no, no. fíjate. Así como después de WandaVision salió alguien y dijo, no, pues es que sí, vamos a traer otro Strange, pero la pandemia y entonces tuvimos que modificar y la chingada. Bueno, pues sí, la pandemia, ni pedo. Pero si alguien después de Spider-Man eh, No Way Home sale y dice, no, pues es que la idea estaba... Pero resultó que Toby Maguire dijo, no, yo ya me retiré de la actuación y no quiero. Y lo intentamos convencer, pero no quiso. ¿Tú sabes el hate que va a recibir Toby sí, Maguire no, no, no, si no, declaran no. eso? No, sí. lo ¿Qué Cuídate, Tobey. Que estaría mal desde el punto de vista de Tobey <risa> Maguire, porque pues él tiene derecho a hacer lo que se le pegue la gana, ¿no? Pero... Pues sí, pero no. Pero al mismo tiempo, pues es que, o sea, es mi punto, hay muchos factores que podrían influir en tu decepción. Tal vez no es solo que la película sea mala o que los productores sean malos o que hayan tenido una mala idea y demás. E insisto, la película no va a ser mala, pase lo no, que pase. No, va, ser, que va a ser, no va a ser, bueno. pero, sí, pero sí veo muy, o sea, si, si sucediera este escenario en el que no vemos... A los dos Spider-Man pasados, sí veo el hate hacia Marvel y hacia Kevin Feige y hacia los productores. Ah, pero ¿sabes qué? Va a pasar, va a pasar. O sea, desde ahorita vamos a, a ser claros. Pase lo que pase. Así veamos a Toby Maguire los 90 minutos de película. Va a pasar que alguien se va a quejar en Twitter diciendo, ¡ay, no es lo que esperaba! Firmas para que lo cambien. O sea, va a pasar. Eso es obvio. Eso sí, Alex. Va duda. a pasar. ¿Qué? Bueno, ¿qué, qué ya a grandes rasgos, ¿qué, qué les pareció el trailer? ¿Los, ¿Los emocionó más? ¿Los decepcionó? Pues a mí me emocionó, no la verdad. La, la verdad sí, espero buenas cosas esta, de esta película. O sea, el, sale ahí este Doctor Strange como lo, yo, lo que yo entendía así como la especie de un nuevo mentor, por así decirlo, de, de Spider-Man. este... Todas las secuencias que vi en, en el tráiler este, me parece, me parecieron buenas, o sea, la verdad sí esperaría una muy buena película. Tú que no eres de cómics, Marito te, ¿esta sí te llama? Así, bien, bien. Sí, la verdad es que sí, sí me llama. Sí, muy bien, muy bien. Yo eh, yo, yo sí. quiero decir que Marvel, cuando lanzó Iron Man 1, ya sabía lo que venía preparando a futuro. Nosotros No. Nosotros vimos Iron Man 1 y dijimos, ah, pues está copada, está, está graciosa, me gustó el Tony Stark. No, yo sí dije, uuuh. Es mi favorita, yo sí dije... O sea, sí, bueno, o sea, sí, yo, yo cuando la vi en el <risa> <risa> O sea, sí, bueno, bueno, me refiero a la mayoría. Yo también salí aún, del cine diciendo... Aún, aún ¡No estaba chavo, ¿sí? Quiero esa armadura. Sí, sí, salí totalmente, siendo... totalmente, totalmente, totalmente. Así salí. Pero me refiero a que... Exacto. Jamás, jamás vimos venir lo que, se, lo que venía preparando Marvel entre manos. Y cuando salió Avengers 1, todo fue como... ¡Wow! Y luego llegó Avengers 2, y luego llevó Civil War, y llegó Infinity War. Así salí Entonces, del cine. Oiga, yo, creo que, es. yo creo que así como ahorita no sabemos qué va a pasar en Spider-Man, Marvel sí, y yo creo que va a ser epiquísimo. A mí el okay. tráiler me, me emocionó muchísimo, me encantó, eh, yo creo que no va a decepcionar en lo absoluto, y... Que el orden en que han salido las cosas, llámese Endgame, Muerte de Tony Stark, WandaVision, eh, Loki, por ahí, Destrucción del multiverso, de las Líneas del Tiempo, y luego Spider-Man con, con los Multiversos, y luego Doctor Strange, Man of the Multiverse. Yo creo que ese orden es por algo, Marvel sabe lo que está haciendo y yo confío. Excepto plenamente. Black Widow, que quedó ahí como una mancha flotando en el tiempo. Pero es Exacto. que esa nunca estuvo planeada. <risa> Black, Black Widow fue el hijo no deseado, no estaba planeado. Sí, no, bueno. De acuerdo. Pero bueno. Como lo que dices, confiemos, confiemos en Marvel. Ellos saben lo que viene, no tratemos nosotros de dictarles la plana. No, yo, yo estoy aterrado, Alex. Como si estuviera en el programa de Catfish, que creo que me están engañando y lo voy a ver ya. Eh, así me siento. Así... así o sea, estoy. no sabes si están emocionados o preocupados. Sí, no sé, no sé. no sé Luego, yo, Tengo miedo. A mí, me en... emocionó, a mí me emocionó el tráiler yo confío en Marvel. A a mucho. En este proceso emocional, Raúl, de si definitivamente se va totalmente a DC o todavía le tiene algo de fe a, a Marvel. Lo increíble no, es que Marvel no, no. sigue haciendo buenas cosas y Raúl se decepciona y dice que se va con DC, que siempre hace porquerías. Entonces es como muy claro, raro, claro, muy raro claro. Pero DC a mí me emocionó amo, mucho perfecto. el trailer, sobre todo cuando escuchamos la voz de, de Willem Dafoe como el Duende Verde, sí. porque esa parte todavía no estaba 100% confirmada. Me emocionó sí. mucho, me gustó mucho, pero siento que a lo mejor mostraron demasiado. Como dijimos al principio, puede ser engañoso, puede ser que realmente no te estén mostrando nada. Eh, pero siento que como que en el trailer en sí tuvieron que explicar muchas cosas Para que más o menos entendiéramos qué estaba pasando de, de, de, de, Por qué se estaba volteando la ciudad Por qué estaban saliendo cinco trenes Por qué estaban saliendo los villanos Y me preocupa un poco que en la película También haya tantos elementos que sea como, como demasiado eh, abrumador con, con tantos villanos, tantos elementos, tantas cosas del multiverso Que hay que explicar y demás Eso me preocupa un poquito Pero a mí sí me emocionó bastante Confía en Marvel yo, yo confío, yo sé que a mí no me va a decepcionar, pero tampoco estoy esperando que... Una vez que... más. <risa> una no, vez a mí, más. A mí Marvel nunca me ha eso, Una vez más, así lo voy a decir. <risa> no, no, es no, pero ahí voy, ahí voy. ¿Sabes también cuál es el problema, nada más rápido? <risa> que la vara está tan alta, o sea, porque por sí, ejemplo cuando salió, cuando salió Thor 2 no decepcionó a nadie. Fue como, ah, sí, no, no. pues está buena, ¿sabes? O sea, y salimos del, salimos del cindy hasta diciendo, ¡ay, ¡Oh, otra gema del infinito! ¡No mames! Y Jane Foster casi se vuelve Thor y... O sea, o sea nadie... No, Thor 2 no decepcionó a nadie. Y ahorita sí. es una de las peores películas de Marvel. Entonces, pero porque la vara no estaba tan alta. Ahorita, o sea, si, si antes de Thor 2 la vara hubiera estado tan alta y hubiéramos nada más visto a la gema del infinito ahí como como me Hubiera sido como, ay, tordos nos Es que el tordos. problema es que la vara está tan alta porque, pues, como, como daño colateral, o no sé cómo decirlo, la vara ya la tomamos como Marvel. Ya no tomamos la vara de la trilogía de Spider-Man ni la vara, la vara de la trilogía de Capitán América. Ya tomamos la vara de Marvel como un todo. Sí, sí. sí. O sea, si pensáramos en la vara que ha sentado la trilogía de Spider-Man, yo creo que han sido películas decentes, pero no nada especial. No, son, no se me hacen las mejores de, de Marvel para nada. Pero pues ya lo estamos pensando como, esta película tiene que ser de las buenas de Marvel, no solo de Spider-Man. ¿no? Claro. Okay. Ahora, también tomamos en cuenta que las series, y dicho en palabras del productor Kevin Feige, eran un terreno para probar, para, para innovar. Las películas todavía no, o sea, en ese momento dijo X-Men, Cuatro Fantásticos, todavía no, porque las, las en las series vamos a ir probando. Entonces, yo creo que en esta película no nos pueden trolear, no van a probar, van a ir a lo que ya sabemos que queremos, ¿sabes? Ya sé, que, que salga Spider-Man y cuando se quite la máscara, en vez de ser, ser Tobey Maguire, sea el actor del mandarín. Ahí <risa> sí, sí, ya nos disparamos todos. Recomendaciones Oye, pero pero ¿cortaste a Raúl? ¿Raúl nunca dijo qué le pareció el tráiler? Sí, no, sí, dijo que, que estaba muy asustado. preocupada. Sí, Preocupado, que estoy... perdón. Ah, ¿qué pasó? A ver si... Bueno, <risa> claro, a ver una muy preocupada. Ah, no, yeah, digo yeah, que estaba no. aterrado, que, que no sabes si emocionarse o, o, o cortarse la Sí, estoy telas. como en programa de Catfish. De, ¿Quieres ver si te engañan o no? ¿Eh? ¿Estás listo? Así, es, así me siento. Ah, ya, Entonces, ya. Tengo toda la evidencia. Ya. Es que como, como habló Mario y luego yo y luego Alex, pensé que nah, no, no había dicho. Sí, dije, tengo miedo. El Oye, Mario, creo que tú tienes una recomendación para esta semana, ¿no? Un super anime, Mario. Sí, bueno. ¿Hay otro tenemos, anime? Tenemos esta tendencia de los animes en, en Netflix, ¿no? Este, Hay el repertorio que tienen. Y un, un clásico de, de Toy Animation, esta, esta casa productora de animación que pro, produjo también este... Sensei ya más sin entre otros clásicos del anime. Pues está la de One Piece, este está, está anime de 1999, que, que tiene una infinidad de capítulos, ¿no? Me parece que son 900 y tantos capítulos. Sí, antiguos. ya van para los mil, sí, sí, sí. Está, tienen, en, el, en Netflix ahorita cuentan con, si mal no recuerdo, son 80 y tantos capítulos los que tienen o sea, en, hay... en, la, en la plataforma. O sea, no es, ni, no es nada en comparación. Pero vale mucho la pena sobre, sobre este, este chavo que, que, que se vuelve descubre como un superpoder, ¿no? que se estira, ¿no? Que, que se hace elástico y combate De goma, sí. Es de goma no, bueno. y combate a unos piratas, ¿no? Ahí este se, y es, es una historia muy, inter, muy este divertida, ¿no? Muy, muy entretenida, con este sello como de los japoneses, ¿no? Que, que tiene como muchas uh, cosas exóticas, ¿no? Para, por así decirlo, como para el diseño de los personajes, entre otras cosas, ¿no? Sí, Entonces, sí, este muy se muy la curioso. pueden encontrar en Netflix, este, si les gusta mucho el anime, pues ahí, ahí la pueden ver. Sí, totalmente muy recomendable, que yo les tengo la, la, el eh, la, recomiendo, bueno, mucho la, la serie de Spider-Man, y no nada más tenemos nosotros una serie animada que ya la conocemos de los años 90 pero también no sé si ustedes sepan, pero hay una otra serie animada que inició en el 2017 sí, se, se llama, se llama como Ultimate Spider-Man o algo así, ¿no? No, esta solamente se llama, eh, bueno Marvel Sp Spider-Man eh, y ya cuenta con tres temporadas Y la verdad, eh, lo podrán pensar Sobre todo por la animación que se ve muy infantil Y todo, pero no, nos cuenta Un, un tipo de Spider-Man un poquito más llevado A lo que sería el Spider-Man Combinado entre el de Tom Holland y el de Andrew Garfield Pero muy bien apegado a los A los cómics, ya tiene eh, Les digo, ya tiene tres temporadas Un total de 57 Capítulos de esos que duran 20 minutos O sea que no son tanto Y una super, eh, una super calificación de 7-2, o sea que ahí se va bien, y esa tiene que ver pues con todo esto que conocemos del universo de Spider-Man y les reitero, está muchísimo más modernizado todo están muy bien hechos los enemigos, el Venom no decepciona el Sandman tampoco, todo está muy bueno está ustedes en ya Disney recomiendan 2? pura caricatura yo les recomiendo ah, bueno. Animaniacs en HBO Max <risa> muy bien, ahí está sí, que la acaban de subir ¿eh? ya per, per, pues díganos ¿qué, como... qué les pareció el trailer de Spider-Man, a quién se parece más eh, el Doctor Octopus de todos los no, memes bueno. que han salido eh, coméntenos síganos yo, digo en las que, redes yo digo que yo digo le hace falta hacer su propio meme con raúl como el doctor octopus ah, ¿Sí, claro bien. sí totalmente Espere, espérenlo También. esta semana este sí, sí, yo, yo me voy a aventar yo me voy a aventar el, el póster con los cuatro no, es, vale, es, vale, el, vale, es una vale. gran idea me vale, parece vale. muy bien, muy bien. Sí. pues es, es sí escúchenos suscríbanse al podcast y nos escuchamos la próxima semana cuídense mucho sí, sí. Yeah. <laughs>